Hola, buenos días. Vamos a grabar un nuevo vídeo. En esta ocasión, Mónica y yo vamos a contar con la colaboración de tres compañeras que van a ser las que nos van a ir haciendo las preguntas. ¿Qué os parece si, según vayáis haciendo las preguntas, decís vuestro nombre y hacéis la pregunta, ¿de acuerdo? Venga, pues cuando queráis. Pues yo soy Rocío y bueno, yo me gustaría preguntaros que, bueno, que nos comentéis un poquito cómo, conseguí, cómo conseguís que en todos los centros de Actúa eh, tengáis, contéis con un equipo uniforme en el que mm, se cumplan con los valores y, y, y filosofía de lo que es Actúa. Ajá. Bueno, hay una, hay una cosa fundamental y es que eh, nosotras eh, siempre vamos a entrevistar previamente a las personas que que formen parte del equipo Actúa, y ahí ya vamos a ver si hay una conexión filosófica de ideas entre, entre nosotros. Y después eh, también tenemos programado un, o sea, un sistema de formación en el que les vamos a ir explicando a todas aquellas personas que entren a formar parte del equipo qué es lo que nosotras buscamos en cualquier momento, si esa persona no se siente cómoda lo que puede hacer es ir proponiendo alternativas, estamos muy abiertas a a cosas nuevas, pero siempre desde la filosofía que nosotras tenemos clara que queremos que se actúe. Para entrar a formar parte de la franquicia, digamos que hay una serie de filtros, ¿no? el primer filtro es evidente que es que la persona tenga interés en trabajar y trabajar bajo el paraguas de una marca que en lugar de elegir mi propio nombre como marca o yo elegir una marca, decido trabajar bajo la marca de otra empresa, entonces ese primer filtro es que te apetezca trabajar bajo el nombre de una marca, a partir de ahí pasamos una serie de cuestionarios y de test y se va avanzando, entonces las personas interesadas van pasando por una serie de filtros hasta que llegamos a que tanto esa persona como Mónica y yo encontramos que hay esa necesidad, esa sinergia, ese trabajar en la misma línea, ese buscar las mismas cosas de cara a cómo quiero ayudar a una persona y a partir de ahí entonces empezamos ya con la formación, tenemos una formación intensiva para todo, todo profesional que quiera trabajar con Actúa no le lanzamos y ya, sino que de hecho buscamos que la filosofía sea la misma a través de esa formación en la que no es tanto una formación de contenidos, digamos, de práctica de la psicología, sino más de filosofía de cómo queremos trabajar y de cómo queremos que sea la marca Actúa. Y además, una vez que ya forman parte de la familia Actúa, nosotros eh, mantenemos reuniones constantes, eh, estamos como un apoyo eh, diario, no es algo que tenga, no, hasta fin de mes no puedes, no puedes contactar con ella porque tienes la reunión. Nosotros intentamos estar muy cerca y, y aconsejar en cualquier momento o buscar soluciones para cualquier situación que se vaya presentando. De todo tipo, tanto de gestión como de, de lo que es eh, tratamientos, terapias y demás. Claro, porque además lo que tenemos son formaciones, eh, en el centro tenemos alumnos de, de psicología y entonces tenemos formaciones en las que compartimos de diferentes centros, eh, formaciones con otros profesionales, con lo cual también nos enriquece y es una, una oportunidad para conocernos y unirnos todos. ¿no? Eh, yo me llamo Cristina y la pregunta un poco sería si, si alguna de nosotras o cualquiera quisiéramos formar parte de Actúa y poner una franquicia, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Si ponernos en contacto con vosotras o...? No sé. Bueno, de entrada, vosotras que estáis aquí, simplemente sería manifestar en voz alta, oye, que queremos y a partir de ahí empezaríamos el procedimiento. Eh, para cualquier persona que quiera, eh, que le interese y quiera saber de qué va, eh, tenemos en la página web que es eh, www.franquiciadesicología.com, Ahí puede tener toda la información de en qué consiste la franquicia y cómo funciona. Una vez que le da, rellena el cuestionario. Eh, nos deja sus datos a partir de ahí nosotros vamos a tener entrevistas con esa persona, lo que decía antes, ¿no? ¿qué intereses tiene? ¿qué intereses tenemos nosotros? Eh, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de cuáles son, eh, hay una inversión que hacer, es evidente, ¿no? cuando alguien monta un negocio, necesita hacer una inversión, la inversión en actúa contando eh, la parte que se lleva la marca eh, la y contando el desembolso que te va a suponer, adquirir un local alquilar eh, el, el amueblarlo, etcétera hemos calculado que puede estar es algo menos de 22.000 euros ¿vale? para la franquicia serían 6.000 euros en, en concepto pues de lo que es la marca, de lo que es el know-how ¿no? el, el cómo hacemos nosotros y todo el trabajo que tenemos detrás de apoyo al franquiciado una vez que, que empieza a funcionar la franquicia que empieza a rodar de hecho el, el franquiciado es su propio jefe, su propio dueño, digamos que es una empresa que decide franquiciar bajo el paraguas de actúa, pero la empresa es de la persona que, que franquicia con nosotras y a partir de ahí eh, hay un porcentaje hay un 5% de las ventas anuales que van a la franquicia para seguir colaborando en crecer, en contratar mejores sistemas y demás, mejores servicios, darnos a conocer mejor y hay un 2% que va a marketing. La ventaja que tiene hacer marketing de todas las unidades de Actua es que conseguimos beneficiarnos todos con la inversión que hacemos y al final es como... Eh, hacer más eficiente la, la inversión económica que hacemos porque nos va a beneficiar a todos, es muchísimo sale muchísimo mejor que si yo tengo que hacer eso mismo pagándolo yo solo desde mi unidad, en este caso todos los centros actúan aportan para esa eh, digamos esa visibilidad de cara al público que es el marketing. Antes comentabas un poco, Mónica, el tema de que pues, recibís las nuevas ideas y la creatividad de, de las personas que, que pueden tener otros centros y, bueno, me gustaría saber un poco qué margen de libertad tienen esas personas y qué cosas son inamovibles que queréis que funcionen como, como vosotros habéis hecho en, en un inicio... Fíjate, lo que hemos hecho en un inicio es muy, muy movible porque lo que ha ocurrido es que hemos ido creando a raíz de la experiencia. Entonces, una de las cosas que nosotras planteamos es que eh, no haya un solo psicólogo en el centro, sino un mínimo de dos porque eh, hemos descubierto que trabajando en equipo es mucho más fácil eh, salir de los, de los pequeños baches y animarse en los momentos que funcionan. Ese sería uno de los, digamos, de los puntos más inamovible nunca es nada, pero desde luego el, uno de los más fuertes, ¿no? Que la gente sienta un apoyo, que haya un mínimo de dos, de dos profesionales. Uh -huh. Otro de los, de los elementos, y ya es una más una cuestión técnica, eh, sería el cómo trabajamos con familias y con y con parejas, porque eh, tras muchos intentos y muchas pruebas hemos descubierto que nos funciona muy bien como lo hacemos aquí y esa es una de las de las cosas que identifican Actúa con respecto a otros a otros centros. Sí, claro. claro, hay cosas inamovibles porque cuando uno decide trabajar bajo una franquicia lo que hace es poner en práctica aquellas cosas que el franquiciado ya ha visto que funcionan. Mm. Eh, hay cosas como es todo lo que tiene que ver con la imagen Actúa que no se puede modificar. Es decir, los colores Actúa son los colores Actúa y tienen un registro que no es el mismo un verde que otro verde, por ejemplo. El logotipo. el logotipo es este y no puede ser otro diferente, todo lo que es el, eh, la parte de, de papelería, todo lo que es la parte de imagen, digamos que está especificado cómo tienen que ser eh, todas esas eh, esa normativas de cara a la imagen de, de la empresa. Luego, hay cosas dentro del marketing que sí que requerimos eh, una mínima supervisión por parte de, de la central de Actúa, porque aquí no venga uno y de pronto haga un, no sé, una algo, una acción de marketing. de marketing que no tenga nada que ver con lo que es la, la imagen o la idea de lo que hacemos en, en Actúa, ¿no? Entonces sí que hay cosas inamovibles, pero desde el punto y hora en que el, el franquiciado es su propio jefe tiene, a nivel de gestión, tiene muchísimas posibilidades de, de hacer cosas por sí mismo, ¿no? Nosotras ofrecemos la opción de que por ejemplo la gestoría pueda ser común. El, el programa que utilizamos de de gestión en donde anotamos las citas en donde llevamos la contabilidad y demás es un programa común porque el hecho de ser franquicia otra ventaja que nos aporta es el hecho de que ahorramos costes si nosotros trabajamos todos los centros con un mismo proveedor podemos conseguir unas, claro, unos precios mucho más ajustables que si yo voy sola a pedirle ese, ese servicio, ¿no? Entonces, hay una serie de ventajas que tiene el trabajar como franquiciado, hay una serie de cosas que necesitas, eh, digamos, adherirte a lo que es la imagen actúa, pero hay otras muchas que cada profesional elige cómo funciona, por ejemplo, tipo tarifas, ¿no? Eh, las tarifas no se marcan aleatoriamente las tarifas primero hay un estudio de mercado de la zona donde tú vas a poner el centro cuáles son las tarifas que se cobran ahí porque no es lo mismo trabajar en, en la zona de recoletos que trabajar en embajadores que trabajar en Fuenlabrada cada centro allá donde abra primero tiene que haber un estudio de mercado de cuáles son las tarifas que hay en el centro siempre evidentemente con unos mínimos niveles de calidad que son los que va a marcar actúa. Bueno, pues hasta aquí la sesión de preguntas de hoy. Eh, si tú, que estás viendo desde tu casa el vídeo te quedan dudas, te quedan preguntas y te gustaría hacerlas, compartirlas con otra gente y preguntarnos para que podamos respondértelas, nos encantará que o bien abajo en los comentarios o bien te pongas en contacto con nosotras a través de las redes sociales y estaremos encantadas de responderte. Lo que no sepamos lo vamos a buscar primero, no hay ningún problema y a partir de ahí nos encantará que nos sigas y que cualquier duda que te vaya surgiendo no tengas ningún problema porque... Para eso estamos, para contestar todas las dudas. Así que nada, a ser buenos y gracias por estar ahí. Adiós. Chao.